Yo fui precisamente invitado de manera muy especial por lo que es la fiduciaria reserva. La fiduciaria reserva estuvo convocando para dar a conocer los conocimientos científicos y la experiencia de otros países de lo que es el tema del FIDEICOMISO. Muchos aquí hemos hablado, hemos opinado, se han dicho muchas cosas de los FIDA y comisos, pero poca información es técnica y con carácter fundamentalmente jurídico se han dado a conocer. En el día de hoy la fiduciaria reserva estuvo la participación del importante experto en temas de FIDA y comisos, Jorge Luis Porras. Jorge Luis Porras es un ciudadano que viene ya trabajando con los temas de fida y comiso en otros países de la región. Precisamente la figura del fideicomiso que ha generado todo un proceso transparente y andamiaje jurídico puede ser usado por el país para hacer efectivo lo que es el cumplimiento de la meta a juicio del especialista en el tema Jorge Luis Porras. Andrés Van der horn y Gabriel Álvarez aseguraron que no hay que temer a la figura de los fideicomisos, ya que es un instrumento de desarrollo a nivel público y privado. Ese importante desayuno que se estuvo llevando a cabo pudimos conocer ampliamente, con detalle lo que significa la figura de los fideicomisos, las, las bondades que ha, ha, ha brindado esta figura en otros países de la región, cómo ha impactado internacionalmente hasta con temas de carreteras, carreteras, puentes, obras de uso popular, señores, obras que la población se sorprende cuando entiende que son realizadas con lo que es un fideicomiso. Precisamente el Superintendente de Valores estuvo presentando un fideicomiso conocido por todos nosotros, el RD Vial. El más común de todo eso, el que maneja los peajes y demás. Pero otras importantes figuras que tienen que ver con esto, en este caso, Andrés Van der Hoel, estuvo explicando, Andrés Van der Hoel, hijo, Andresito, como le dicen las personas más cercanas a él. Señores, ¿cómo puede impactar y cómo puede ser útil los fidescomisos en República Dominicana? Lo que significa para países como Panamá. Panamá, esa Panamá que todos anhelamos por el desarrollo que ha tenido Colombia, entre otros. Yo quisiera que nosotros permitiéramos poder conocer, poder investigar un poquito más de los fideicomisos, porque habemos muchos de nosotros opinando y diciendo y crucificando lo que es esta práctica. Y creo que lo que se pudo ver en el día de hoy significa de manera muy importante. Pero entendemos nosotros que para desarrollar un pueblo se necesita muchas veces este tipo de alianza público-privada, alianza pública y del orden que fuera. Y creo que el tema de los y comiso es un modelo que se debe conocer a fondo, se debe investigar. Y en este día, como ya le he dicho, en este caso el especialista en temas de y comiso, Jorge Luis Porras, estuvo dando detalles, desglosando cómo ha impartado, cómo se han hecho los y fideicomisos en otros países de la región. Señores, ¿cómo ha tenido que ver con el desarrollo de, de conexiones viales, puentes, puentes, obras de este tipo y otras grandes obras? Estamos hablando que Panamá tiene datos sorprendentes cómo han sido desarrollados a través de los fideicomisos, el caso de Colombia muy puntual. Señores, Costa Rica también. Entonces, yo creo que a veces tenemos que permitirnos investigar y conocer a fondo la realidad de cada caso. Y en este caso el de los Fideicomisos juega un papel importante con el desarrollo ya de los pueblos. El, precisamente el superintendente de valores hablaba de la cantidad de fondos que cuentan a través de lo que son los, lo, el tema de los valores los recursos tan importantes, superior hasta de los fondos de pensiones. Entonces, esto es todo un proceso que nosotros debemos conocer, investigar y en el día de hoy tuvimos la oportunidad de poder participar en este importante desayuno donde se pudo dar los detalles de manera, óigame, no solamente de los conocimientos del terreno, sino a nivel jurídico cómo esto significa y lo más importante, como explicaba el señor Jorge Porras. Nosotros contamos con un instrumento jurídico, que es una ley, que es, una, es un andamiaje que puede ser más útil a todo esto. Vamos a escuchar parte de la presentación del día de hoy, por favor. El fideicomiso no es que sea la solución a todo, estamos clarísimos, No sirve para todo, se sirve para algunas cosas. Lo importante es hacer un análisis serio, objetivo, profundo. Este, para no desechar algo que está, que tenemos. Es como, como nos pasa a todos en la vida, que utilizamos en nuestra actividad distintas herramientas y echamos manos a las herramientas de cómo hacer mejor las cosas. La ley no solamente instituyó, como era el fideicomiso, sino también, y yo que trabajo en eso lo sabe, que aunque la legislación nuestra hablaba de lo que era titularizado y los fondos de inversiones, nunca se han puesto en ejecución en el país. Porque el fideicomiso se está convirtiendo, lo que se ha convertido en, otro, en otra parte de América Latina, en un instrumento de desarrollo, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Países como Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, México, han sido países que han utilizado esta figura por años, casi 100 años. Nosotros hemos entrado en esto hace poco tiempo.